Muy buenos días, gracias a Dios por estar aquí con nosotros nuevamente En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por compartir este contenido Hoy martes 8 de mayo del 2018 en nombre de Telenor Gracias al Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas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 a todos los dominicanos que comparten con nosotros este contenido de análisis, entrevistas, comentarios, noticias locales, nacionales, internacionales. Hoy tendremos aquí al doctor William Salvador, William de Jesús Salvador, politólogo, también un hombre dedicado a lo que es la diplomacia en su vida, y doctor, además, pero vamos a estar comentando con él el último convenio hecho por República Dominicana y China en materia de diplomacia. Así que no se lo pierda. Vamos a tener un plato fuerte con él esta mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de meteorología que nos trae UNAMED. Para el día de hoy, las posibilidades de lluvia van a disminuir gracias a que las vaguadas que estaban incidiendo en el territorio nacional se han alejado. No obstante, condiciones diurnas y orográficas del territorio van a seguir provocando algunos efectos locales que van a incidir en lluvias esporádicas y débiles. Ya para todo el día de hoy la Oficina Nacional de Metrología UNAME descarta los avisos que tenía para las diferentes provincias y solamente mantiene alerta para Barahona, San José de Ocoa y San Cristóbal. Todas las demás provincias eh, ya se han degradado los avisos meteorológicos que tenía la Oficina Nacional de Metrología. Para hoy se espera un cielo claro a medio nublado sobre el país, algunos aguaceros dispersos al final de la tarde por efectos locales y también se reducen los avisos y, la, y las alertas. Aguaceros dispersos en algunas regiones como el noroeste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central. En resumen, un sistema de alta presión en el Atlántico está incidiendo para que haya poca incidencia de lluvia. Se espera temperaturas calurosas en el día de hoy. En el Gran Santo Domingo se pueden esperar temperaturas de 30 a 32 grados, de 30 a 32 grados calurosas, así que se le eh, pide a la población ingerir líquidos, mantenerse con ropa ligera y colores claros en estos momentos de calor que va a ser en el día de hoy. Disfrute el día, haga sus ...necesidades y su trabajo... ...que hoy va a haber poca lluvia en el territorio nacional... ...ya producción tiene lista... ...la voz de la mañana... ...que en este caso se titula... ...Poner candado después que se roba... ...un muy popular en República Dominicana... ...escuchemos esta reflexión... ...en la cultura de nuestro país... Se suele decir que el dominicano pone el candado después que le roban. Este es un rezo popular que retrata la realidad de los ciudadanos que en su mayoría dejan todo para último sin importar las consecuencias que esto traiga consigo. En este sentido podemos asegurar que esta perjudicial cultura está motivada por la falta de disciplina y de institucionalidad predominante en la república dominicana y esto naturalmente se extrapola a las instituciones especialmente a las de índole público el hospital Jaime Mota de la ciudad de Barahona fue recientemente intervenido por las autoridades de salud pública a raíz de la muerte de unos 45 recién nacidos en lo que va de año y 8 en menos de dos semanas situación que causó alarma en toda la ciudad y el país la investigación realizada por las autoridades del servicio nacional de salud arrojó una baja aplicación de los protocolos neonatales además debilidades en el laboratorio clínico y departamento de imágenes y falta de equipamiento en las áreas de atención neonatal según los resultados en dicho hospital no se evidencia la presencia constante de médicos especialistas durante las 24 horas ni se utilizan en los expedientes clínicos las herramientas básicas de atención materna neonatal, tales como el historial clínico perinatal o la toma constante de signos hospitales. Además de esto, el Hospital Jaime Mota no cumple con las normas de bioseguridad en las áreas de preparto, parto, recepción de recién nacidos, cirugía y unidad de cuidados intensivos, todo lo cual representa un grave peligro para los recién nacidos, para sus madres y para el personal mismo del centro de salud. A todo esto, el gobierno ha respondido sustituyendo al director del hospital y procediendo al equipamiento del mismo. Con lo que se espera, se normalice la situación y reducir la cantidad de muertes infantiles en dicho centro. Una decisión que debió tomar antes de que se perdieran tantas vidas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y observando esta voz de la mañana que nos trae producción en el día de hoy que amerita un análisis profundo. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que está con nosotros. Buenos días, hermano. Raquel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gusto saludarte como cada Recuperándome. mañana. Recuperándome. Sí, y me alegra <risa> mucho. Qué bueno. Así sí. es, porque anda un virus bastante fuerte. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana que estamos, bajo la bendición de Dios. Y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Hoy es día de San Víctor. Así que a todos los que lleven por nombre oh. Víctor, felicidad y bendiciones en su día. 8 de eh, mayo. Día de San Víctor, sí, según la iglesia a, a, En la provincia de España, el municipio de San Víctor, ah, está Moca. celebrando hoy su, su día, su, su fiesta, sus patronales. Así es. Así que felicidades allá bueno, y que todo salga bien y que gocen mucho. <ríe> Así es. Bien, esta reflexión, Raquel, que nos trae la voz de la mañana hoy, eh, es un reflejo más. De la problemática de los hospitales a nivel nacional Así es Qué lamentable que tuvo que ser por las muertes de niños Que solamente en una semana murieron más de ocho niños uh -huh. Ahí en el hospital de Barahona Jaime Mota Un hospital universitario Un hospital regional El Jaime Mota Y allí se encontró de todo No es tan hermoso como lo demuestra el, eh, el informe de... de de, del Ministerio de Salud Pública no, no, allí estaban los baños eh, llenos de esos fiscales sucios estaban las paredes, están las paredes también sin pintura quitando la pintura, los colchones por otro lado muchos sin sábanas, otros rotos, los pisos sucios, en fin ahí eh, en materia de higiene faltaba prácticamente de todo bueno, 45 niños muertos en lo que va de año, eso es una cifra alarmante, preocupante, que también le arrancó eh, cierta emoción al presidente de la República en días pasados mientras daba un discurso, una inauguración, eh, mencionó ese dato que hasta se le salió una, una lo que hoy le decimos una mala pa palabra, un palabrota, una palabra. que no es como un enil, un coño para decirlo bien claro. Entonces, pero es que no es de eso, no es de reaccionar así, esa no es la cuestión. La cuestión es tomar las políticas públicas y el cuernos por los toros, como decimos, y actuar de manera responsable. El Ministerio de Salud Pública ha tenido que enfrentar fuertes, eh, duras críticas en ese sentido y con toda razón, ha, ha habido 52 hospitales que han estado intervenidos en todo el país, se le han estado dando respuesta, pero el tema de las neonatales, la muerte de los niños, eh, es una de las que debe estar como prioridad, no la, el, el, cemento, la varilla, el cemento, la construcción, el espacio físico, sino la necesidad que sí. deben suplir en esos hospitales para que haya incubadora, para que haya un área especial donde se pueda recibir a esos niños y no tengan que morir in, in, por in, un cambio de luz, porque in, se vaya la luz. Sí, soy, inmedi inmediatamente viene el cambio de director, como si el director fuera el que tuviera la culpa. Porque alguien tiene Óyeme, que pagar la cuava. En un país que se respetara, si este país se respetara, no por 8 o 45 muertes de niños, por dos o tres muertes de niños, ya esa ministra de salud hubiese saltado del cargo. Si hubiese tenido una pizca de Son vergüenza, ella misma renuncia. Lo que ha pasado en salud pública, en esa administración, eso no tiene madre. Esa situación no puede seguir pasando. Y es que no hay otro ministro que pueda optar no, por... Tengo entendido que ella no ha querido estar en esa posición. El, ah, presidente, es el, el presidente le ha puesto ahí bueno, por, por la familiaridad entonces usted que también tiene también es cómplice de lo que ya, está pasando. Ya, yo creo que ella ya... ya eh, Tú hizo te imaginas también, Raquel, que el año bueno. pasado se le quitara recursos al, minist al Ministerio de Salud Pública para dárselo a Odebrecht. Tú te la imaginas que ahora, total. ahora, en estos primeros cuatro meses de presupuesto de la nación apenas se ha erogado un 15% de lo que tiene que ser para salud pública sin embargo los otros rubros que tienen que ser que tiene que ver con la energía de, de Punta Catalina se ha erogado más del 130% entonces, y la salud pública apenas el 15% en cuatro meses entonces después de la muerte de estos inocentes que le trae mucho dolor a sus familiares. ¿Tú te imaginas lo que es eso? O sea, ustedes a los hombres pueden, pueden imaginárselo, la, eh, eh, sobre todo la forma de cómo las madres, luego de tener los nueve meses en nuestras panzas, procreando a nuestros hijos, o sea, ese ese amor y esa esperanza, luego de verlo vivo y tenerlo consigo, entonces tú recibirlo, y a los pocos días de nacido, que te digan que falleció, porque la incubadora no funcionó, porque la energía eléctrica fallaba, por cualquiera, por falta de estos equipos, entonces ahora poniendo candado, como dice la reflexión. A mí me dice esto, Raquel, que hay falta de voluntad, desde arriba hasta abajo, que es un problema mayúsculo del Ministerio de Salud Pública. Se ha denunciado mafias drásticas ahí también, se ha denunciado clientelismo también, más de 3 mil millones de pesos en clientelismo y botellas, mafias en las compras, en reparaciones de hospitales, un enchufe, uno, uno, uno. Valorado en 1.500 pesos, en auditoría que se le han hecho a reparaciones de hospitales ¿En qué, y construcciones ¿en de hospitales. Yo no sé en qué material <risa> lo hicieron. Y todo eso se queda oculto, todo eso se queda callado. Gente cobrando, pero viviendo en Estados Unidos. Gente cobrando y viviendo en Estados Unidos. Mientras tanto. Aquí la regional lo denunció. Mientras y eso hace, tanto, hace un tiempo. nosotros tenemos aquí la situación de la salud del pueblo dominicano. Las partes más sensibles que tienen que ver con las personas más humildes, que esto habla mucho de la pobreza de nosotros, cuando un 37% se eleva en muerte de niños, en muerte neonatal, eso es terrible, y cuando seamos nosotros los, los, los número uno en muerte neonatal, eso es terrible, entonces eso habla mucho de de la pobreza real la que vive la que falta de planificación, porque se supone que un país que no, bueno, y no viene. decimos que estamos en vía de desarrollo pero el desarrollo se demuestra cuando tú priorizas la salud la educación, claro. entonces eso muestra, demuestra la falta de planificación y de actuar como reitero, dice el titular de nuestra reflexión, poniendo candado después que nos después roban, que o sea, roban. tratando de buscar soluciones y medidas uh, después que ya está, ha ocurrido la desgracia y se viene. supone que la planificación debe darnos las herramientas para prever las cosas y viene que Raquel, antes de que pasen y viene Raquel también, el tratamiento a esas madres que sabemos que hay un 30% 32% de acuerdo a otros organismos que son de niñas, que son de adolescentes, sí, adolescentes. y si no hay un tratamiento entonces también tenemos la los índices más altos de muerte materna que son cosas que se van agregando ojalá que estos equipos que hayan llegado ahí no estén sobrevaluados. No, y sean suficientes para dar no, la respuesta que no estén a, la a la necesidad. Y que sean suficientes para la necesidad de este hospital, claro. pero así está también el país. Por ejemplo, Raquel, aquí tenemos el hospital regional aprobado eh, para este año sí. y en lo que va de estos cinco meses ya no se ha erogado un solo centavo, un solo centavo no se ha erogado para ese hospital regional que está aprobado en el presupuesto nacional de la nación. Sí, ha sido anunciado ya no sé cuántos Y veces. no Señor, se ha robado un cuenta. solo centavo. Así está la prioridad del gobierno en la salud del pueblo dominicano, lamentablemente. Entonces, queriendo tapar el sol con un dedo, poniendo parche, así no se puede solucionar. Esta problemática, que esto es una problemática de fondo Una de las problemáticas más profundas Porque ahí están las aseguradoras, las ARS, sí. los seguros de salud Denunciadas ahí, mucho Ahí, por, está, por robo. ahí están todas las mafias del mundo Entonces, en las compras, en la construcción, por donde quiera mafia Señores, es increíble que la mayoría de los ministros de este gobierno Hayan sido cuestionados por construcción de hospitales Empezó con el Darío Contreras, uh -huh. en la hoy OISOI también y el problema de pimentel Sobrevaluaciones. Sobre sobrevaluaciones, y no se ha hecho nada sobre esos asuntos, absolutamente nada, entonces vienen las consecuencias, correcto vienen las consecuencias porque no hay un, un, un suero, no hay una curita, eh, no hay sábanas en los colchones, los colchones están rotos, no hay higiene, eh, eh, la, la, las incubadoras no son suficientes, o la luz se va, o, o el bombillo explota, vienen las consecuencias, lamentablemente. Hay hospitales nuevos que ya están llenos de agua adentro, eh, eh, filtrando agua. A un, un hospital nuevo, el, el, el cirujano estaba haciendo una intervención y le cayó la lámpara encima y le hizo un chichonazo en la cabeza. Nuevecito entregado. Eh. Entonces, hay otros que tienen dos años ya entregados y no están funcionando. Evidencia la falta de supervisión e irresponsabilidad también. Y de, planificación. De quien construye ¿Usted la Usted esa noticia de nosotros en el mundo entero de muerte de 45 niños en un hospital de Barahona, Jaime Mota, en un hospital universitario regional, en el mundo, ¿cómo nosotros estamos? bueno así es, así es, evidencia más la aplicación de las políticas en materia de salud. Eh, negligencia en algunos aspectos sobre todo fundamental neg negligencia en la falta de priorizar la salud como un elemento esencial. entonces puede tener todo el dinero del mundo si usted no tiene salud no tiene absolutamente nada y como bien dicen los dominicanos la salud no la podemos comprar pero es necesario tener los recursos necesarios en cada uno de los hospitales para dar eh, respuesta a la demanda de la población eso es parte de la responsabilidad de nuestras autoridades y deben cumplir con ello nos vamos a una breve pausa señores retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana él aún no está preparado para cosas de adulto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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Saludamos con mucho cariño a Vladimir Paula. Está listo ya con las noticias. En unos segundos. Saludar a todos los que están con nosotros en sintonía desde la magia, conectado a través de la magia de la internet en www.telenor.com.de Por supuesto a todos los que nos ven a través de nuestra señal principal, el canal 10, desde Samanasta, hermana Mirabal, un abrazo bien grande. Ya está listo, Vladimir, buenos Ya días. se escucha la música de Vladimir Paula con las noticias. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Hola, Raquel. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Qué ¿Y bueno. tú, Raquel? Muy bien, gracias al te Señor. Te queda muy bonito ese color, Raquel. ¿Ese morado te gusta? Sí, es bonito, es bonito eh, el, el color. El púrpura, el, el, el, el color, el color. El, el púrpura, claro. Pero mira, Púlpura. mira. Julio, mira, ¿cómo mira, estás, mira, hermano? Julio, Dime. por si acaso, te queda bonita la corbata también. Sí, Ah, no cosas. es que hoy tenemos eh, un convenio ese ropa, con China. Corbata. Con bueno, China tenemos Rosa, ¿no? Bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos Inmediatamente señores vamos a entrar en noticias En el ámbito internacional Miren, volcán destruye decenas de casas y carreteras en Hawái señores Sigue por allá más de dos docenas de casas Fueron destruidas y otras docenas están amenazadas por las lavas incandescentes ¿eh? que se filtra del volcán Kilauea el más activo de Hawái señores una gran masa de lava que se mueve lentamente continúa arrasando residenciales y destruyendo carreteras sin señales de que se detenga los flujos de lava, cientos de residentes locales han sido evacuados a las fuerzas de la zona Residenciales más afectadas. Ahí vemos las imágenes. Miren estos señores a su paso. Cómo va. Increíble. ¿eh? Eso es por ahí en Hawái. Ahí están las imágenes de lo que ha dejado este volcán tras su erupción. Ahí está señores. Increíble. Eso es en Hawái. Miren. Asesinan dominicano en Nueva York. La policía de Lawrence, Massachusetts, identificó al dominicano Víctor Peña de 23 años, de edad y nativo de Tenares, que murió asesinado de un balazo en el pecho dentro de su vehículo en la avenida Broward. Los investigadores dijeron que Peña, quien era padre de dos hijos, fue encontrado agonizando en el vehículo, apartado del estacionamiento del edificio 550 de Broward, cerca de la calle Park. Ahí vemos las imágenes, señores, de este dominicano, repito, Víctor Peña de apenas 23 años y residente en la ciudad de Tenares, nativo de Tenares Encontrado muerto con un balazo en el pecho dentro de su vehículo en la avenida Broward de New York Ahí está Vinculan a periodistas Daniel Cántara y Julio Martínez Bozo en el caso Odebrecht Ayer ellos ofrecieron una rueda de prensa Escuchemos tanto Dani Alcántara como este servidor tenemos meses padeciendo amenazas y chantajes por parte de un funcionario público que está en desacuerdo con nuestros comentarios. La última de las acciones del señor Procurador General de la República y la más concreta es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco el juez especial que instruye el caso de Brest para solicitar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón, y hizo pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Bueno, ahí está la rueda de prensa ofrecida por los periodistas tanto Julio Martínez Pozo como Dani Alcántara, señores. Miren, vocero de Fernández, de Leonel, denuncia supuesta campaña sucia. Rafael Núñez manifestó vía Twitter que sectores del gobierno buscan atentar contra la moral del expresidente Fernández. Ahí está cuando... Este hombre, Rafael Núñez, coloca a través de su cuenta de Twitter Esa información y ya comienzan los dimes y diretes ¿eh? Ayer adelantábamos y decía Melanio Paredes Que era inminente la separación de este partido Debido a las confrontaciones que están teniendo ambas eh, fracciones Tanto la línea de leonel como de Danilo Medina ya comenzaron por las redes Ahí está señores Miren, Vamos al ámbito local-regional Comenzamos por Pimentel, denuncian, hombre tiene 12 días desaparecido en Pimentel Familiares de Julio César Núñez, conocido como Caquía, solicitan a la ciudadanía la colaboración para dar con su paradero Ya que desde hace más de 12 días salió desde su residencia y desconocen el lugar y condiciones donde se encuentra Vamos entonces a escuchar declaraciones, adelante o sea, desapareció que no, no, no ha vuelto. Son no. como dos o tres días que no ha vuelto él. No. Desapareció así. No digo cuándo iba ni nada Entonces... Ahí, no vale. eh, eh, ¿A qué se dedica él? A ah, en, en, vendiendo empanadas en, en la calle. Allá para la mata. ya fue, que son lado dos, bueno, desapareció. Pero, pero duraba 2030. Y, ¿no? y ya está durando demasiado no llega, siendo que es muy apegado a la casita. Ojalá y que este hombre aparezca, ya lleva 12 días desaparecido. Miren, vamos a La Peña, distrito municipal de La Peña, donde por allá roban en una traba de gallo en La Peña. Vamos a escuchar al denunciante, el señor Enrique Castillo, quien nos explica. Adelante. Lo que me ocurrió anoche fue en, en hora de la madrugada, de eso de las 2 o de las 3 de la mañana, uno ha percibido que andan haciendo y haciendo lo que les da la gana, porque aquí en este país no hay justicia, y los ladrones no tienen ninguna consecuencia, porque los fiscales y los jueces son los más simpáticos para esos ladrones. El hombre de trabajo aquí no vale ni 5 centavos, porque el esfuerzo que uno hace es para que el ladrón venga a alta hora de la noche, y se lleve todo lo que le venga en gana. También de nuestra hermana Clara Castillo, le llevaron el tanque de gas, la licuadora y una cuanta cosa más. No solo fue gallos de pelea, también electrodomésticos le llevaron por ahí otros artículos, señores. Miren, vamos a Salcedo. El director de la Junta Distrital de Jamao en Salcedo, Dice que controlan la entrada de haitianos. Escuchemos a Celso Núñez. Adelante. Allá pasó un caso que todavía no podemos decir que fue en haitiano, que fue en dominicano. La policía está investigando para ver quién fue el causante de la muerte de un ciudadano de allá de nuestra comunidad. La población es grande, nosotros tenemos muchos haitianos allá en nuestra zona y estamos buscando la forma de ver cómo se regularice la situación de ellos en nuestro distrito, donde los haitianos van a nuestro distrito a buscar trabajo y a trabajar en diferentes fincas de nuestra zona. Y estamos tratando de que el haitiano que llegue a nuestra zona... Sea artiano que esté legal, que no sean artianos ilegales. Y en eso ahora mismo estábamos en una reunión para ver lo que vamos a ver qué solución podemos buscarle a ese problema. Bueno señores, ahí están las declaraciones del de señor Ceso Núñez, director de la Junta Distrital de Jamao en Salcedo. Entramos a San Francisco de Macorís. Vienen de última verdad en la tarde de ayer un hecho muy lamentable Un hombre mata a otro aquí en San Francisco de Macorís Durante una discusión por la construcción de una pared La víctima fue identificada como Francisco Antonio Ovalle Un de, de 45 años de edad Mientras que el agresor es Martín González De 42 años donde resultó herida también la esposa del, falle del fallecido, Escarle Dominique Sánchez, ambos ingenieros eh, agrónomos aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes, el momento en que ahí está el ingeniero Francisco Ovalle, Antonio Ovalle, de 45 años de edad. El agresor es Martín González, quien posteriormente a cometer el hecho... Eh, horas después decidió entregarse ante la policía Vamos entonces a escuchar declaraciones Adelante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 y mira, qué sorpresa para nosotros. Es algo que lamentamos nosotros como representantes de distrito y como ciudadanos. Eh, he acribillado a tiro que está. El tiro por atrás. Parece que fue traicionado, porque hay muchos tiros en el cuerpo, de la pierna, la espalda, todo. Justicia solamente, ya. Yeah. Bueno, ahí están, señores, las declaraciones tanto de los hermanos. Veíamos también el director del distrito de, de Gaya, Pin, quien le conocía porque ambos pertenecían eh, a una asociación de cacao aquí en San Francisco de Macorís, señores. Hay que decirles, repito, que luego, horas después, el señor Martín González Marte, ingeniero agrónomo también, decidió entregarse para cumplir ante la justicia por este hecho eh, de sangre en una acalorada discusión por la mala colocación de una pared Caramba, miren eh, el desenlace fatal. Y hay que decirles, repito, que también resultó herida la señora Scarle Dominice Sánchez, de 37 años de edad y quien es la esposa del fallecido Francisco Antonio Ovalle. En las próximas horas se le conocerá entonces ya medida de coerción o será sometido a la acción de la justicia el señor Martín González Marte de 42 años de edad. Un poquito más adelante estaremos presentándole también la imagen del señor Martín González, quien ya se encuentra detenido. Miren, INAPA explica las razones de la escasez de agua en Paso hondo de Tenares. Vamos a ver lo que nos dice Yacer Rodríguez, encargado de INAPA. Adelante. Paso hondo arriba. Eh... Tiene un problema de distribución, porque el sistema de distribución que nosotros utilizamos en, en, en tanto en Salcedo, como en Tenares, como en Villa Tapia, es una distribución por gravedad. Y queda en una zona alta y el consumo de cálculo urbano de Tenares eh, no deja que le, le llegue agua suficiente para esa zona. Quizá a la parte más baja le pueda llegar algo, pero eh, a, la, a esa zona, en sentido general, no le puede llegar el servicio. Es un problema eh, ya bastante viejo, viene desde el origen. Y eh, yo he visto diferentes reportajes que están diciendo que tienen 30, que tienen 40 días sin agua y, y realmente no son ni 30 ni 40. Es un problema viejo. Ahí está, ahí está, señores. Miren, vamos a ver ahora sí la imagen de Martín González Marte, ingeniero agrónomo de 42 años, quien le cegó la vida en el día de ayer al también ingeniero agrónomo Francisco Antonio Ovalle. Ahí está Martín González, quien se encuentra detenido. Él mismo decidió entregarse, aunque la policía nos decía en el día de ayer que ellos lo buscaron porque estaba en casa de una hermana. Y ahí está. Y vamos a ver también la imagen de la señora Scarle Dominique Sánchez, ahí está, de 37 años, quien resultó herida en una de sus piernas, eh, la esposa del posizo Francisco Antonio Ovalles, de 45 años de edad. Esta mujer se encuentra en un centro clínico privado de aquí de San Francisco de Macorís. Caramba. Miren, señores, se entrega hombre acusado de matar es pareja en San Francisco de Macorís. José María, el nene, acusado de quitarle la vida a Lady Miguelina Paredes Marte, de 47 años de edad. Vemos el momento en que, caramba, este hombre decidió entregarse para... Eh, cumplir, ¿verdad?, y pagar por este hecho muy lamentable acontecido también la madrugada de ayer aquí en San Francisco de Macorís en la entrada a Minguita. Tras ser cuestionado, este hombre eh, no quiso ofrecer ningún tipo de información. Así que ahí está José María, el nene, acusado de ultimar a su expareja aquí en San Francisco de Macorís. Y era joven y lo despojan de su motor.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 Yo pedí control, cuando logré frenar, entonces ahí ellos se llevaron el motor y me quitaron un celular. Que yo sepa los problemas que yo he tenido con gente, no creo que lleguen para allá. Sí, me, un gritón negro me quitaron y me quitaron el celular. Ahí está en las declaraciones de Riley, me llevaron su motor y otros documentos. Miren un menor y era apuñalada, otro en las guasumas, ambos en medio de una riña. Vamos a escuchar a Henry Flores.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 Entonces ahí me cogió conmigo porque yo no quería pelear y creía que yo le tenía miedo. Entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que ahí, tú le tienes miedo, te busca, busca, riña donde quiera. Y yo no quiero problema, En mi casa y en la UAS. Bueno, el menor también fue herido por Henry Flores, pero se encuentra detenido. Eh, denuncian, bueno ahí está, señores, caramba. Las informaciones, denuncias y denuncia. Recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema ósmosis. Dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live. No hay tiempo para más. Las gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. y a ustedes, compañeros del alma, Raquel Fulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas Muchísima gracias, Vladi. Muchísimas gracias, Raquel. Sí. Y hoy no hay docencia. Hay, un, hay, paro un, llamado, de, no hay un llamado a paro de la ADP hoy en todo lo que es... Eh, provincia Duarte y Hermanas Mirabal. Hermana Mirabal Es parte de el, el, las diferentes actividades que han estado organizando sí. por sus reivindicaciones Parte del pliego de demandas que han, que han presentado y que aquí le hemos dado seguimiento Así que ya lo sabemos Muchas noticias Raquel y muchas noticias lamentables Vamos a empezar uh -huh. con el volcán Kinaloa en Hawái que sigue provocando estragos allí eh, Hawái está formado por volcanes El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo Pertenece al Cinturón de Fuego eh, Todas las islas del Pacífico Hawaiano han sido formadas por volcanes Y ahora, bueno, hizo erupción Kilauea. Y esta lava que ustedes están viendo ahí Que es roca fundida, que es parte del magma Mira cómo se mueve El magma, Raquel, ¿Eh? se encuentra debajo de la corteza terrestre Y sube por estos espacios uh -huh. de volcanes Y ya cuando viene a llegar ahí Tiene una temperatura entre 750 y 1200 grados Parecen imágenes de película Pero sí. no, es la pura realidad Luego quizá la vamos a ver Es como eh, si, eso es piedra fundida Piedra sí. líquida Está destrozando todo Roca lo que es, y lleva por paso Así es Millonarias serán las pérdidas, por supuesto, eh, penoso esto. Bueno, en otro orden, en Nueva York también identificaron al joven Víctor Peña, 23 años de edad, que lo encontraron fallecido, bueno, con un disparo, en la policía de Lawrence en Massachusetts, este joven nativo de mi parque. pueblo de Tenares. No se conocen más datos a qué se dedicaba, qué estaba relacionado, sería importante conocerlo para poder hacer algún nivel de juicio. Mientras tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de investigar el hecho de qué o cómo ocurrió esto, quién, de dónde salió la bala que disparó y que cegó la vida de este joven que dejó dos niños huérfanos. Así que en paz descanse el alma de Víctor este Peña hecho, eh, y, Muy y penoso. otro dominicano estar involucrado en eso. Aquí en San Francisco de Macorís, un hombre mata a su vecino por un Ay, asunto de una pared. Esto Otra me vez. ha consternado totalmente. ¿Por qué? Porque a ambos yo lo conocía, lo conocía, ¿verdad? Y Francisco Antonio Valle, un hombre de mucho trabajo, un hombre dedicado a, a la cooperativa de cacao ahí en Jaya, es un ingeniero agrónomo, colega, también Martín, el que causó la muerte, un es colega también. Es el que también. falleció, el sí, que estamos viendo ahora. Es el que falleció, eh, el Francisco azul, Antonio Valle. Es, Ese es Francisco Antonio Valle. Y el sujeto suerte Martín González. Y qué lamentable, por una pared... Mm. Otra por vez se repite. Entendimiento, sí, sí, pero sí. óyeme, Raquel, esto es triste. Es doloroso, porque doloroso. lo hemos visto en este país por un parqueo, este por el Martín derecho González. de un parqueo, sacamos un arma y ya resolvemos nuestro conflicto de forma violenta. Señores, discutamos como gente civilizada y tratemos de resolver nuestras diferencias. Y si no podemos hablando, entonces vamos a la justicia. Pero por qué cegarle la vida a otra persona? Sí, sabemos, hay algún tipo, algún nivel de abusos, sí, si la imagen pudieran presentar, mostrar cómo está construida la pared, pegadita al toldo de la casa del señor... Francisco Antonio Ovalles, que en el hecho resultó herida la esposa de la señora Scarlett Dominique Sánchez, de 37 años, ahí está ella, agrónoma también, esposa del señor. Entonces, hay algún nivel, hay, y lo sabemos, irresponsabilidad, a nivel de abuso, porque hay unos límites que hay que respetar. Sí. Pero, por Dios, no debe ser la solución siempre, quitar del medio a una persona, matarla. Yo no sé quién tiene la razón de los dos. ¿Quién tiene la razón? Casos, pero deriman Raquel, ese caso en la justicia se llevan por ejemplo a planeamiento Mira urbano Nora, como una familia llorando la, la pérdida de asesinar. planeamiento urbano va con los inspectores y delimita el área para la pared uh -huh. y se deja en lo que dice la ley porque hay que dejar sí. eh, eh, un espacio entre vivienda y vivienda y se puede llegar a una solución no, no, no había que llegar a esto a, a la muerte, a, a asesinar a un vecino, quién sabe cuántos años eran vecinos. Tenían colegas conociéndose, también, así es, eso es lo más doloroso. Entonces que enluta y divide a dos familias, a dos familias que quedan con ese dolor, sobre todo porque si se conocían eran amigos de antaños, quizás, o si no se conocían tan bien, entonces en enluta a esas dos familias que pudieran ocurrir, Dios no quiera, hechos seguir con hechos más lamentables. Pero insisto. Esa no es la forma, debemos mostrar madurez, sobre todo emocional, de poder nosotros controlar nuestras si, emociones, si son, por Dios. Si son dos gentes educadas, ¿qué tú le dejas a los otros, Raquel? sí Eso, eso es temeroso, sí, gente lo que está pasando con la sociedad dominicana. Hace con el ser humano Con el ser humano Hace falta Dios en el corazón Es que nos hemos olvidado de Dios Hemos priorizado también lo material en eh, Hemos priorizado otras cosas Nos hemos olvidado de Dios Esto no puede seguir pasando así Que eh, quitarle la vida a un ser humano Por cualquier cosa Así es, muy doloroso. Bueno, el director de la Junta Distrital de jamaón salcedo, el señor Celso Núñez, ha dicho que toma los controles necesarios para contratar a los ciudadanos haitianos que están en el país. Había sido denunciado que había en la zona había muchos haitianos, pero él ha aclarado a la prensa ha dicho, bueno, estamos contratando para hacer algunos servicios, eh, sobre todo a los que están aquí legalmente eh, viviendo en nuestro país. Ojalá y sea así, Celso que eso sean los que estén contratados, para que las autoridades no sean cómplices entonces de violaciones a la, nuestra propia ley, como hemos visto en otros tiempos. Eso sería lo ideal a deficiencia de muchos nuestros compañeros ciudadanos dominicanos que no quieren algunos hacer trabajo pesado, los haitianos están supliendo esa necesidad, pero tiene que ser haitianos que estén regularizados y bajo las reglas establecidas. Ahí está aclarado por el señor, el director de la Junta Distrital de Salcedo, de Jamao, justo en Jamao, Celso Núñez, este asunto. Por otra parte, se entrega hombre acusado de matar a ex-pareja aquí en San Francisco de Macorís, hecho que ocurrió este fin de semana. José María se entrega, alia al Nini. Él eh, le quitó la vida a su pareja, Lady Miguelina Paredes Marte. De acuerdo a investigaciones que tuvimos acceso a ella, eh, Lady Miguelina Paredes Marte, de 47 años, había tenido otros incidentes de violencia anteriormente, inclusive le había supuestamente dado estocadas a él y le había o sea, era una relación que venía con problemas Problemas fuentes, en los intestinos, sí, eh, sí, sí. Entonces que que también ver en el historial. que hay eh, presencia entre esta relación de asunto de drogas y mm. cosas, es decir, es una relación de mucha violencia lo que se desenvolvía ahí. Y lamentablemente... Eh, Pero ya eran expareja. Sí, ya eran exparejas. Hay que ver qué, a qué llevó a este señor a quitarle la vida a esa señora si ya no vivían juntos. Quería que ella siguiera con él de manera obligada, como quieren la mayoría, sí, de los sí, que sí. entienden que son lamentablemente dueños de, de, los de, de la un, mujer. un hecho no. de violencia les que provocó la, vida? la, vi la muerte. Así es. Bueno, eh, hay otra información importante que las autoridades deben dar seguimiento: es la desaparición. Ya lleva 12 días, según nos cuentan, desaparecido el señor Julio César Núñez, conocido como Caquía. Él salió de su casa y los familiares desconocen el paradero. Ahí están las imágenes del señor Caquía, Julio César Núñez en Pimentel, 12 días desaparecido, eh, mucha ansiedad, mucha angustia provocado en sus familiares, por supuesto, la ausencia de este señor, las autoridades deben dar eh, al traste con él, tomar algunas líneas de acción de los últimos lugares que él frecuentaba, que los familiares les puedan dar algunos detalles para, para ver y a qué él se dedicaba, con quién se relacionaba, para hacer todo un campo de estudio, de su vida para poder arrojar algunas evidencias de dónde pudiera estar. Y ojalá, ojalá, lo que pedimos que aparezca vivo. Eso es lo importante. Ya tiene 12 días y que, no, días. Y que no sea que esté por ahí. Porque de, sí. suponemos que si es una persona sí, responsable sí. no quisiera llevarle dolor a su familiar claro. así, de forma gratuita. Así es que, Esperemos lo, que esté vivo. lo penoso mm. es que aparezca muerto. Ojalá y que no. Por otra uh -huh. parte hieren a un joven para quitarle su motocicleta, atención general, siguen los robos de motocicleta, siguen los atracos, sigue la inseguridad ciudadana en nuestras calles, atención general, hieren joven para despojarlo de su motor. El herido es Rayling García, que fue herido durante atraco aquí en San Francisco de Macorís, lamentablemente. Se siguen produciendo estos hechos y en este caso le damos la gracia a Dios que está vivo el uh, joven. Que lo puede contar. Que lo puede contar Rayling García. Esa suerte no la corrió el jovencito de 20 años que hace unos, unos, unas sí, semanas sí, sí, que sí. falleció, que le quitaron su motor y otros tantos. Eh, por un celular o por cualquier cosa, eh, le quitan la vida a los atracadores. Así es que este es el reto de las autoridades de tener mayor vigilancia en cada uno de los sectores para evitar que sigan ocurriendo esta, estas desgracias que, que preocupan mucho a la sociedad dominicana, la inseguridad ciudadana, el alto índice de los atracos, eh, es penoso eh, como está en nuestro país. Entonces las autoridades hacen, a veces entiendo, lo que ellos dicen que pueden, pero pueden hacer muchísimo más. Claro, pueden claro. y están para ello. Mira cómo le roban a ese señor, eh, a Enrique Castillo. Le robaron en su traba de gallo, pero además de uh -huh. los gallos, le roban una serie de electrodomésticos también. Uh -huh. Y déjame decirte que uno de estos gallos puede costar un dineral. Uh -huh. Cuestan mucho dinero y por eso saben los ladrones a dónde van. Lo lamentable es lo que él dice que el hombre de trabajo aquí no vale nada, que el hombre de trabajo aquí no se le cuida, eso es lo lamentable. Y lamentamos que estos pronunciamientos estén al día a día y ojalá y la Policía Nacional pueda dar al traste con estos ladrones y devolverle las pertenencias a Enrique Castillo, Hombre de trabajo, ¿verdad? Y que esos pronunciamientos pues, se puedan cambiar y llevar, traer nuevas esperanzas. Porque claro. el hombre de trabajo sí vale. Claro, demasiado. El hombre y la mujer de trabajo. Así el ser humano como tal. Nos vamos, señores, a una breve pausa. Tras esta, retornamos con mayor información aquí en De Mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana, felicitar a los miembros de la Cruz Roja Dominicana, hoy es su día, ellos estuvieron aquí el fin de semana pasado invitando a diferentes actividades que iban a realizar para la celebración, una eucaristía y un almuerzo luego con sus integrantes, así que felicidades en su día que sigan brindando un servicio a la sociedad que les requiere, sobre todo en esos momentos donde muchos disfrutan vacaciones, ellos están en las calles esperando a que, uy, ojalá no ocurriese una desgracia para ir a ayudar, así que enhorabuena, felicidades a los miembros de la Cruz Roja. Gracias también a Ciana, les recomiendo a las chicas sobre todo vestir de Ciana, Ciana es donde vestir a la moda cuesta menos, mi outfit de cada día es gracias a Ciana, miren qué hermosa, espectacular estas mangas de esta blusa, eh, mi querido ¿Cómo eh, llaman esas mangas, era, era unas de, vuelo, mangas de vuelos, voladoras como ah, mariposas ya, ya. hermosas, espectaculares así con esa amplitud gracias Aciana, la encuentras allá estamos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivia, con el teléfono 809-588-2395 donde vestir a la moda cuesta menos. Siempre yo admiro la habilidad de la mujer por destacar la belleza. Sí. Sí. Y estos son elementos que nos ayudan, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Es ya llegaron, Raquel, directamente desde Japón, los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico. Para que usted en su granja de cerdo, en su granja de pollos y gallinas, y su granja ganadera, tenga cero malos olores. De una forma económica y natural Cero malos olores Cero moscas, cero gusanos También en los restaurantes En los supermercados En las carnicerías En los hoteles Atención las zonas hoteleras Cero malos olores En las pescaderías Cero gusanos, cero moscas Llámese a José Elías Varga Al teléfono 829 275 11-20 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. También, por supuesto, recordarles el eh, Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutribiore, distribuidor exclusivo de los productos Bio, Natur y Organic Skin Care, acá en San Francisco de Macorís, ubicado en la calle San Francisco, entre José Reyes y e Inver. Estamos en el teléfono 829-497-9091 para mayor información y en el 244-0028. Producimos jabones totalmente orgánicos, jabones y cremas para el cuidado de su piel. BioNatura Organic Skin Care la marca exclusiva del centro de medicina estética y nutrición nutri Beauty. y si quieres tener tus ojos bien cuidados y verte también hermosa o hermoso, verte bien óptica máxima visión solo marca, solo prestigio las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial atendido por profesionales óptica Máxima visión, solo marca, solo prestigio, en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Así es, bueno, agradecer Raquel, a las personas que nos escriben. Antes de agradecer a las personas que nos escriben, que son la gente que nos nutren a nosotros, decirle que nuestro compañero Francis Rodríguez está ausente hoy por asuntos familiares, particulares, pero están bien, gracias a Dios Él estará con nosotros mañana Así que, Él les envía Un abrazo grande a todos ustedes Francis Rodríguez así es y a Raquel. Bueno, Mercedes Díaz en el WhatsApp Nos manda estas fotos Dice, cuando ocurra una desgracia Vamos a verla, vamos a ampliarla Se refiere al poste Vamos a ver si lo podemos eh, Que nos manda un capture, un pantallazo Pero con la información cortada al inicio eh, Dice que es en Pimentel eh, un, un palo de luz, un poste de, de norte que se reportó en varias ocasiones y dice ellas que aquí reclamar cuando ocurra una desgracia el poste de luz amenaza con caerse en esa zona y está pegadito también a esa vivienda o ese centro comercial ahí. Ahí está la denuncia, atención Edenorte. Norte. Reinaldo Hernández desde Hostos manda esta información, esa imagen, y dice que el municipio de Hostos está sin policía, sin policía ni dotación. El incremento de la delincuencial se observa en el municipio, entre otros, en ausencia de las acciones del Ministerio Público, así como la falta de agentes policiales, donde a la fecha se carece de una dotación, teniendo como infraestructura una choza, lo que constituye una vergüenza, no solo para la municipalidad, sino para la dirigencia partidaria, que es huérfana de diligencias. Lo único que han logrado es engrosar sus cuentas bancarias y crear una anomía, dice eh, Reinaldo, eh, sobre esta deficiencia en el municipio de Hostos. También nos escribe nos escribe Miriam Cordero desde Hostos nos manda una postal, muchísimas gracias eh, Fulvio Ureña, bueno eso lo vamos a ver más adelante, yo le he mandado estas imágenes de estas, de estas personas especiales que han estado de fiesta de cumpleaños en el fin de semana, 4 y 5 viernes y sábado mi hermana la primera y ahí estuvimos compartiendo con ella la siguiente imagen y el sábado estuvo de fiesta de cumpleaños ahí estaba Vanessa Cruz mi querida prima y ahí está, ahí está, estuvo de fiesta de cumpleaños, lo celebró muy bien, espero que Dios te siga bendiciendo. Y la última imagen, nuestro hermano eh, compañero también de labores, Raúl Monegro, está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular. Así que felicidades hermano, que lo disfrutes, que la pases muy bien, felicidades a todos. De fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Yolanda Gómez nos escribe, nos manda este video de bendiciones. Muchas gracias Yolanda, de acá de San Francisco de Macorís, Hipólito Almonte de Ugamba. Buenos días para ustedes. Ugamba continúa esperando el inicio de los trabajos del puente. La paciencia se está agotando si no vemos respuesta, a la calle vamos, dice Hipólito Gamba, ahí está su advertencia, atención autoridades, María del Carmen Tejada, manda una postal de buenos días, muchas gracias, bendiciones para usted también, el eh, profesor Gian Paredes, desde el municipio Castilla nos saluda, dice aquí recuperándome del virus de gripe, también le afectó hermanos, qué pena, ese virus anda bastante fuerte, dice Mercedes, vuelve a escribir, que que como estamos los dos, muy bien, dice que estoy muy hermosa, muchas gracias, y que hace falta Francia, así es, ya Fulvio le ha dicho por qué no ha estado acá. Ramón Molina de Los Rieles dice que los Rieles quieren el parque ya, atención autoridades, gracias a todos nuestros amigos y amantes de los diferentes pueblos que nos escriben, nos reportan su audiencia, nos mandan su mensaje de bendiciones, pero también reportan sus, y sus demandas, sus necesidades. Enhorabuena que utilicen este canal y ojalá las autoridades le presten atención, esa es la, esa la eh, idea. Estaremos hoy en el Café Caliente con el doctor William de Jesús Salvador, politólogo, diplomático, doctor, y estaremos tratando el caso de las relaciones diplomáticas de China y República Dominicana. No se pierda este segmento. El doctor William de Jesús Salvador es un exponente extraordinario en materia de diplomacia. Bueno, llegamos al tema central que les toca en estos momentos a nuestra compañera Raquel Ortega. Gracias, hermano Fulvio, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Bueno, en la parte central vamos a, a tener una tertulia, nuestro hermano Fulvio y yo, en torno al tema del momento, es imposible no hablar de ello. Dando seguimiento sobre todo al caso Odebrecht y los famosos 92 millones de dólares de, eh, que supuestamente en soborno se ha distribuido en República Dominicana. Hubo una lista que se dio a conocer desde el principio, bueno, cuando la, por las autoridades de la Procuraduría General de la República dieron sus primeras declaraciones en torno al tema. Y bueno, cuando se dio a conocer a nivel internacional que también República Dominicana estaba involucrado y que desde aquí Joao Santana, bueno, realizaba todas sus labores instalado en una oficina en el propio Palacio Nacional. Pues dentro de esa lista se hablaba de políticos involucrados, políticos, empresarios y comunicadores pues la información más reciente que se dio a conocer ayer en rueda de prensa cerca de las 10 de la mañana en, en los salones del colegio dominicano de periodistas en santo domingo dos comunicadores de larga data eh, martínez pozo eh, y bueno y dani alcántara dos comunicadores en, comunicadores de la radio y la televisión bueno y, y han trabajado medios impresos también por muchos tiempos dieron a conocer la información de que la Procuraduría General de la República le estaba investigando no solo a ellos sino que a sus familiares y que eso era una forma según sus palabras una forma sí, eh, de querer chantajear, de querer tapar otras realidades pero vamos a escuchar de sus propias palabras, la rueda de prensa, el documento, que no fue rueda de prensa, fue una conferencia de prensa, porque lo que fueron a leer un documento donde no permitieron preguntas, y una rueda de prensa tiene que permitirse preguntas. Entonces, no fue rueda de prensa, sino conferencia de prensa. Vamos a escuchar un poco de sus palabras, del documento, que ellos, donde culpan a la Procuraduría de la República y se desligan del tema, y vamos a, vamos a ver en qué ellos basan sus argumentos. Adelante.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 que eh, íbamos a saber eh, quién era él. Eh, nunca realmente me tomé en serio esas, esas advertencias, esas amenazas, porque sencillamente eh, las tomaba eh, como reacciones de un engreído eh, colocado por eh, el azar en una, en una posición para la que no tiene ni la pericia técnica, ni la inteligencia emocional para manejarla. Es decir, nunca, nunca pensé que eh, íbamos a estar eh, pues padeciendo una situación como esta, eh, sencillamente para censurar... Eh, las opiniones que les resulten adversas a un funcionario público, lo que frente a lo que estamos es sumamente peligroso. Pero Daniel Alcántara eh, y yo nos pusimos de acuerdo para hablar por un documento, para hablar por un documento y ese documento eh, resume todas las las situaciones. Todas las situaciones, por lo menos hasta la hora en la que nos despedimos, hora antes de que incluso se llegara al extremo de hackear la computadora de Dani Alcántara. Y eso ocurrió anoche. Fíjense frente a qué tipo de cosas estamos. Adelante, Daniel Alcántara. Como ha dicho Julio, eh, ya nada puede sorprender. El documento al que le vamos a dar lectura es un documento que ha sido hackeado de nuestra computadora en el único sitio que se escribió después de una reunión que sostuvimos Julio y yo en mi oficina ayer. Y contamos esto para que ustedes vean la magnitud de esto. Para que ustedes vean hasta dónde un funcionario público puede utilizar el poder. Qué derecho tiene el Procurador General de la República para hackear mi computador y distribuir a través de una red de gente que él está manejando, contratado con dinero del Estado, y dar a conocer el documento que nosotros vamos a leer. Por eso, algunas de las personas que están aquí y otras personas que no están aquí ya tienen conocimiento del documento, pero de todos modos lo vamos a leer y este es el documento oficial el que vamos a leer. Te Le quiero pedir la generosidad de los colegas por lo siguiente. Una vez leído el documento, nosotros no vamos a responder pregunta porque no queremos eh, dar espacio a nuevos elementos de persecución como lo que ya hemos vivido. En su momento, en su momento, ustedes tendrán detalles y nosotros por el oficio que tenemos nos encargaremos de que la República Dominicana conozca el perfil de funcionario que está sirviendo al Ministerio Público como Procurador General de la República. Es un compromiso al que no vamos a rehuir. Perdone, aquí convocaron a los periodistas de los medios de comunicación, no a oficinas de relaciones públicas. Tenemos preguntas que quisiéramos tener respuestas. El documento que vamos a leer es el siguiente. Los ciudadanos Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara, periodistas de más de 30 años de ejercicio profesional, les hemos convocado para comunicarle al país, por su vía, el acontecimiento más peligroso y atentatorio de la libertad de expresión que se haya registrado en los últimos tiempos en la República Dominicana. Se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49, expresa lo siguiente, toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censuras previas. Toda persona tiene derecho a la información, este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir informaciones de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía, conforme lo determina la constitución y la ley. El señor Jean Alain Rodríguez, olvidándose de su rol de Procurador General de la República, está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht, es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el año 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes. Es parte del documento, duraron mucho para presentarlo y dieron vuelta y si ustedes fueron atentos, escucharon en voz off cuando una periodista decía, ustedes convocaron a la prensa para una rueda de prensa, no para una en un evento de relaciones públicas, porque debieron entonces mandar el documento vía correo electrónico o de la vía como ellos entendieran a los medios y, y también le iba a ser publicado, fue una conferencia de prensa porque no permitieron preguntas, utilizaron el escenario del Colegio Dominicano de Periodistas, de ese colegio que en muchísimas ocasiones ellos critican y que no apoyan y que no respaldan, pero la respuesta del presidente del colegio fue lo que más me encantó, ay qué locura yo ni apoyo ni rechazo las acusaciones. Entonces, te permito que vayas a mi casa a utilizar mi escenario para pronunciarte ante la opinión pública. Pero yo ni te apoyo ni te rechazo. ¿Cómo el asunto? Estoy en el medio. Ahora se parece a Hipólito Mía, el presidente del CDP. Qué locura es. Totalmente. Esta? Usted lo apoya 100% porque es su clase o lo rechaza al 100% porque usted no puede estar en el medio. Qué locura es esa. O sea fue una irresponsabilidad muy grande entiendo yo, es mi opinión mi opinión, todo cual, ustedes pueden tener la que ustedes entiendan, igual yo les respeto y igual pido respeto para la mía pero es una locura, o usted me apoya o usted no lo hace, usted no puede estar en el medio, ni apoya ni rechaza, es, entonces salió en todos los medios de una vez, las declaraciones del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, que ha permitido que fuesen a su casa, a estos periodistas que en muchísimos momentos han ignorado el colegio, su existencia y le, han, y le han apoyado, pero bueno, el colegio está para respaldar a todos sus miembros en situaciones sobre todo de amenaza, de coartar su libertad de prensa y su libertad de opinión, su libre ejercicio. Es una de las funciones Raquel. que está el Colegio Dominicano, no puede negarse en ello Pero usted tiene que apoyarle y pedir que se haga una investigación seria y que arroje los resultados que sea Raquel. Pero no me salga de que yo te apoyo, no te apoyo, Raquel. que yo estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo Dios pero santo, problema, hay que ver cosas El problema que se ventila ahí es mucho más grave Sí, mucho más es, solo, es que solo estamos en un elemento como respuesta a ese documento que pusimos un trocito de él eh, pero otras, otros elementos son más fuertes todavía, solamente estamos yendo como en escalón, subiendo un paso y luego el otro. Esa denuncia tan grave que ha dicho Daniel Cantra, leyendo el documento, y Julio Martínez Pozo, de que el, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, lo que está es persiguiéndolo a ellos, porque ellos están denunciando y sacando a la luz el elementos del caso de Brez entonces lo vinculan a Jean Alain como cómplice de esa corrupción, en eh, lo que ellos han dicho, y que a ellos entonces le quieren hacer daño, porque lo, las investigaciones que se están realizando y que la confirmó en el día de ayer Julieta Tejada, a nombre de la Procuraduría General de la República, ha dicho sí, ellos están siendo investigados, ellos así como otros. A otros han dicho, la, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny, Jenny Berenice, ha escrito en sus cuentas, sobre todo en, la, en sus redes sociales, en Twitter, ha escrito ella que... Eh, Deben dejar que lo investiguen ahora. ¿Por qué no suenan otros comunicadores? ¿Por qué no te investigan a ti, Fulvio? Bueno. ¿O por qué no vienen a investigarme a mí? Si a mí me dicen que la Procuraduría me está investigando, yo me voy a poner a llorar y hacer un pataleo. Yo tengo que esperar a que arrojen los resultados ah. de la investigación. Ahora, si lo que, los resultados ahora, son falsos, entonces ahí yo la debo sorpresa reaccionar. De ello, la sorpresa de ellos ¿Eh? a mí me, me, me confunde, porque son eh, dos periodistas que están muy bien informados y cómo sí. le sorprende y cómo le sorprende que lo estén investigando sí. y otra cosa eran las A voces todos. eran las voces prácticamente de, de, de esas inversiones en el país ¿Y las voces de, del presidente Danilo Medina? A ellos se le acusa de que fueron los que distribuyeron el soborno. Bueno. Se le acusa. Pero eran los y hay otros que en las tribunas. Y hay otros que le critican, otros que critican a estos comunicadores por su crecimiento rápido de su dinero. Eso está fácil, dinero. claro. Fácil de demostrar, claro que sí. Vamos a escuchar un audio de un exdiputado y también comunicador, eh, Domingo Paez. Vamos a escuchar lo que se expresó Domingo Paez de una vez en el día de ayer. En respuesta, en reacción... A este tema. Vamos a escucharlo. Daniel Cántara compró una casa de más de 150 millones de pesos recientemente. Y somos periodistas y comenzamos en la misma época y yo he tenido más trabajo que él. Y he trabajado más que él. Todo el mundo puede ir a ver la casa y tiene muchísimas propiedades. Pero ese señor me acusó a mí de ladrón de corrupto yo no puedo, yo entré como diputado y salí con mis bienes disminuidos y lleno de deudas no tengo propiedades significativas a pesar de la porquería que él dijo e insinuó yo no puedo exhibir la fortuna de él porque yo no he tenido, no he hecho los negocios que él ha hecho con Roberto Rosario ahí en la Junta Central Electoral y con otros. Ex diputado, comunicador, y bueno, y ha criticado la riqueza rápida, según él, y que empezaron juntos, compañeros, él lo dice, y ha sido responsable en decirlo, y que le sorprende también cómo, se, se cómo ha crecido su. Apartamento su de 200 mil dólares. Sí, justo en La Torre están criticando. los mil dólares. Es donde Ángel Rondón tiene eh, por supuesto las suyas y ahí también están esos apartamentos de, esos, de por lo menos uno de esos dos comunicadores. Eh, yo no estoy culpando a nadie, no soy quien para hacerlo, no debo hacerlo, tampoco no soy juez. Lo que sí debe hacerse es una investigación, seria y responsable. Eh, con este tema que se ha vuelto un boom y que se hablará por mucho tiempo, es, se, eh, tiene, tiene varias aristas y varios objetivos. Tapar otros temas importantes, descuidar y crear en la opinión pública, involucrarla y encaminarla, encauzarla por él para que se hable de ello. Pero también ellos, esos comunicadores, como en buen dominicano decimos, poniéndose adelante, deben, si no tienen ninguna hecha, como dijo la fiscal, ninguna sospecha, entonces digan, estoy dispuesta a la investigación, no en su investigación, háganla, porque sabremos demostrar de dónde proceden cada uno de esos centavos, de sus riquezas. Entonces, ¿por qué el pataleo? ¿Por qué sentirse ofendido si no están involucrados en esos actos de corrupción? Deben esperar que termine y ya, sí, encuentran y que le están entonces denigrando su moral, que le están ofendiendo, que es, las informaciones recogidas son inventadas, entonces podrán utilizar los mecanismos claro, de rigor claro. para eh, enfrentar esa situación. Eh, no es la primera vez que comunicadores se, se ven envueltos en actos de corrupción, ni aquí en República Dominicana, ni en el mundo, donde quiera, porque las clases no son perfectas y donde quiera se cuecen hadas. Simplemente hay que hacer una investigación. Que demuestren investigación esa riqueza. Seria que y responsable. Y punto. Claro Y ya, que es muy fácil de hacerlo. Con esto cerramos esta parte que es un tema que por supuesto seguiremos dando seguimiento. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más.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 Martín invita Telenor.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 Es, eh, mandan por el aquí por la vía del whatsapp Jan Paredes opina sobre el tema que abordé hace un ratito dice él que esa es una estrategia de procurador de dilatar la investigación y desviar la atención, no olvidemos que esos periodistas están ligados a los comunicadores y periodistas defensores del gobierno especialmente Danilo Medina es la opinión de Jan. también escribe el número que termina en 6300 dice buenos días y lo acusan de haber distribuido soborno de Odebrecht y es verdad, ahora si por lo menos se va a saber cuáles son los que faltan ¿por qué tendrás que decir quién se lo dio? dice esa persona, ahí está la opinión con respecto a este tema, bueno a continuación vamos a tener un sondeo sobre qué opina la gente sobre las primeras abiertas ¿estás de acuerdo con ella? vamos a ver qué opina. adelante no tengo conocimiento pero ¿estás de acuerdo de que se han abierto las, las primeras sentadas. para mí, ¿Sería un S? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque así todo el mundo tiene la facilidad de una votación precisa. puede ser que sí que sea abierta? Porque imagínate, tiene que abrirla porque si no así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eh, Hagan como ellos quieran. ¿eh? Porque ellos ninguno sirve para mí. Conmigo han acabado y ¿eh? sí, yo estoy de acuerdo que sea abierta la primaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es abierta. El que quiera votar puede ir a votar y se encuentra en, un fase, en una fase que puede dar un sistema de que es su voluntad de cada quien, que son muchos, y no... Lo que un grupito de un partido, porque de 10 o 12, que siempre son los que están señalando y poniendo, en ambos partidos viven señalando y sacando. Es Fulano el que va con ideos, y es el Fulano y es Y hay personas buenas que quizás pueden estar detrás, en el banco, esperando y no le dan oportunidad por eso. Porque el anillito siempre que está arriba, en todo partido, siempre está señalando uno. Yo me opongo a que sean abiertas. ¿Por qué? Porque los magnates, llámese los burgueses, controlan los, los, los, los partidos tienen la economía. Son tan perversos, que son capaces de comprar con a la gente para que vayan a votar cuando son abiertos. Yo creo que la primaria, no importa los partidos tan pequeños, los partidos emergentes. Lo importante es que sean con moral, con sentido. porque aquí nos hemos dado cuenta que las clases burguesas han secuestrado un partido grande. Estamos escuchando las opiniones de la gente en las calles en torno a la primaria abierta. Unos que sí están de acuerdo, otros que no. Hablaba uno de los señores que hay personas que han secuestrado a los partidos, no para un no secreto para nadie. Sí. No Y también en las elecciones... La, los partidos se han vuelto empresas. En las elecciones ahí viene la compra y venta como si fuera en un mercado, comprando una cosa por otra, sí. así comprando los votos. Imagínense una primaria abierta, ahí tendría toda la oportunidad que más dinero tenga, de comprar los votos que quiera así A la gente es. que quiera Eso así no puede funcionar A eh, continuación vamos a ver las imágenes De la dichosa pared esa, La que causó el conflicto Que arrancó la vida del señor Francisco Antonio Valle de 45 años Una pared es que coloca El, el otro vecino eh, Bueno ahí está Miren el toldo Donde se ve pegadito en la pared No tiene el espacio Que se supone de ley debe dejar Mira eso folio ¿Qué tú crees? No, y muy, muy hacia arriba, no hay circulación de aire no, ahí. No, total, pegadito. Totalmente pegadito. Eh, ahí está, ahí está, esa es la pared de división. Y el toldo, el color ahí clarito. Y eh, es que prácticamente nada que... No, no tiene no tiene Que espacio. le está dejando. No tiene eh, Se ve en bloque eh, tumbado, eh, que lo despegaron. Parece que eso fue proceso de... El otro estaba construyendo, pasó, el otro lo tumbó uh -huh. y empezó entonces ahí la discusión. Entre dos amigos, dos colegas, dos trabajadores, eh, dos profesionales agrícolas, dos hombres dedicados a, a las funciones. Pero desconocían, uno de los dos desconocía la ley porque se supone que usted no puede construirle encima al otro. Ahí no tiene el espacio que se es, es establece, que ahora no sé, no no recuerdo, no tengo el dato. Ojalá y nos puedan el, el escribir por es, WhatsApp es, el, es, la cantidad de metros que deben metro de, debe dejar entre vivienda y vivienda. Entonces un si metro no debe de dejar son que haya de callejón como se llama sí. medio metro en cada vivienda, un metro total. Porque no es en posible. En el centro se traza la pared de división y queda por lo menos medio metro de división entre la vivienda y la pared. Correcto, entonces, entonces... Ahí estamos viendo que también se cometió, aparentemente como muestra este video, abuso en la construcción de la pared y estaba también subiéndola a unos niveles que no permitía la circulación de aire en la otra casa. Le cerró, Ahí le viene entonces, esos bloques que se ven tumbados, parece ser que la otra persona lo tumbó y ahí vino la discusión. Que, Pero esa pared... Comenzó a hacerse y se veía la distancia en que iba, sí, ¿por sí, qué sí. no solucionar eso al principio, derimirlo? Lo que, podían lo que hablando, aparenta es que todo estaba bien fiscalía. hasta cierto nivel, que Yen, después que intentaron ¿no? hacerla más grande, más alta, ahí fue que vinieron los problemas, porque se ve que son bloques puestos nuevos, uh -huh. eh, lo que estaban poniendo. Eh, lamentable Penoso. la situación. Penoso que esto haya causado Penoso. la muerte de una persona. Bueno. Dionisio Severino, nuestro reportero, en Pimentel, nos trae otra mala noticia, el intento de suicidio de la secretaria del Juzgado de Paz. Vamos a escuchar a Dionisio. Buenos días, Dionisio. Buenos días, Dionisio. Sí, gracias. Queremos destacar que un hecho bastante, muy lamentable, ocurrió anoche aquí en Pimentel, donde la secretaria del Juzgado de Paz de este municipio la licenciada Catherine Elolbe de eh, Reynoso, o Reynoso de Lorbe, pues, eh, tomó una sustancia tóxica con fines suicidas. Eh, hasta ahora no, se desconoce los motivos que la insujeron, pues, está en estos momentos en cuidados intensivos del Centro Médico Doctor Los Valles de San Francisco de Macorís. Cabe destacar de que Catherine Elorbe de eh, tenía más de 10 años como secretario abogado de parte de este municipio, y ya prácticamente se había graduado como abogada. Queremos destacar de que ella está recibiendo atenciones en estos precisos momentos en el centro médico eh, doctor Ovalle, especialmente en el área de cuidado intensivo, de manera que la situación no sigue fácil aquí en el país. Eh, directamente desde el municipio de Pimentel, para este espacio informativo, Dionisio Severino. ¿Nos escuchas? Hola Dionisio Bueno, se nos fue, nos gustaría saber alguno otro, si él tiene algún... Hello, sí, estamos en el aire todavía ah, muy bien Dionisio, un abrazo grande Raquel Ortega te saluda Dionisio, ¿se sabe algunos detalles que provocaría esta mala decisión de intentar suicidarse? El como lo había manifestado en el reporte, hasta ahora no se ha determinado no se la ha dicho causa. Nada. Es algo curioso que... A pesar de que la policía está a menos de dos esquinas, lado de paz, no tenían esa información, pero la pude obtener a través de familiares. Pero repetimos, pues se desconoce se la razón. Un... Esta joven que reside en la calle Superón, aquí en Pimentel, tenía unos 10 años laborando como secretaria Dionisio. y Dionisio. prácticamente era una abogada. De manera que es un caso bastante lamentable. Eh, solamente contaba con unos 38 años Él ya Dion... está en cuidado intensivo Dionisio, Dionisio Dígame. Fulvio Ureña de mañana quiero preguntarte si se conoce la sustancia que ingirió eh, a... ¿Qué fue lo que eh, ingirió? la sustancia eh, no ha sido determinada definitivamente pero eh, es grave la situación de ella, de manera que este hecho ocurrió eh, en la noche y todavía en estos momentos está en cuidados intensivos. como no? Gracias, Dionisio. Gracias por la información. Gracias a nuestro reportero Dionisio Severino desde Pimentel. La joven está ingresada a un centro médico de salud de acá de San Francisco de Macorís, Catherine Delorbe, secretaria del juzgado de paz. Y según nos cuenta, Dionisio ya era abogada, es abogada y intentó suicidarse. Los detalles se desconocen. Eh, Dios mío, qué pena. Bueno, en el WhatsApp nos escribe, nos escribe Jan Alay. Gracias por le Oleaga, perdón. le Oleaga. <risa> <risa> Ay, ya, perdóname. Hay mucha gente que no quisiera que lo confundieran con ese nombre. <risa> Perdón, ya me perdonas. Un abrazo, ya. ya no le haga, Dice que la ley establece 0,80 centímetros, 0,80 centímetros a un metro del lindero lateral en las áreas habitacionales. O sea que está bien claro el espacio que deben tener. La pared está la que presentamos, la, la imagen que presentamos, la de la discusión que arrancó la vida del joven del señor Francisco Antonio Valles, de 45 años, y que su esposa, Dominic, Scarlett Dominic Sánchez, está también ingresada a un centro médico de salud porque recibió un disparo también en estas circunstancias. Ahí está, la ley establece 0.80 centímetros a un metro el lindero que debe tener entre una vivienda y otra. Es muy claro. Uno de los dos lo desconoció. Aparentemente, esto no llegaron a acuerdo. Señores, los conflictos debemos dirimirlo como gentes civilizadas. Dejémosles a los animales actuar de forma irracional porque no pueden hacerlo de otra forma. Pero nosotros, los humanos, tenemos que tener la suficiente madurez. Sobre todo para actuar con responsabilidad, sin tener que usar la violencia como mecanismo de solución a todo. Aprendamos y, nos, y nos, vamos a verlo reflejado en la situación de los otros. Si no podemos hablando, vamos a la justicia. Pero por Dios, ¿la vida quién la recupera? Ese dolor que le han llevado ese luto a, a los demás familiares por un, un, un tema material. Cuando nos muramos todos, no nos vamos a llevar absolutamente nada bueno. en nuestras cajas. No se va a ir absolutamente nada material. Entonces el ser humano prioriza lo material antes que el ser, así no. Señores, lamentablemente con esta información nos vamos por hoy. Si Dios quiere estaremos de regreso mañana en otra entrega de su programa. Buenos días.